¿Cuál es el mayor mandamiento? Ya lo sabemos, el amor. Pero no un amor vago, no un amor de sentimiento. El amor a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo. Y así nuestro corazón se vuelve una serie de colores inmenso. Porque cada día es una oportunidad de amar con alegría, de amar con entrega, de amar con convencimiento. Dedícate a amar de verdad a Dios por encima de todo. Y de ahí brotará también el amor para ti. De tal manera que así puedas amar a los demás como a ti mismo. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.